la cabeza. Ahora con no, te dice que me rayando, con la cara, Bueno, chavales, antes de deciros lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy, voy a enseñaros una cosa que se ha colado hoy en el jardín de la casa. Mirad, aquí está el jardín, bastante chill. Y lo hemos visto por ahí básicamente. Rondando, que ahora veréis, está en esta caja Lo hemos guardado para que no se escape y tal Y poder soltarlo en su hábitat natural Y mirad, es un edicillo super bueno, un edicillo Voy a ver si lo puedo coger No, no se deja coger, pero bueno tengo una bola totalmente, vamos a intentar dejarlo un poco Porque este erizo, mirad, me voy a ir Y vais a ver cómo si lo dejamos El erizo se empieza a mover, miradlo, ya está moviéndose Mirando se va, se va, se va ¿Dónde va, chaval? Se ha ido, chavales, se ha ido Y pues nada, ahora lo dejaremos en su hábitat Ya digo, eh, son muy típicos de aquí de la zona Entonces no pasa nada Le hemos dado de comer, ya digo Le vamos a soltar en nada Se le va a llevar flex para soltarlo No volverá nunca más a la casa Chavales, <ríe> Loris no para de tocar el timbre Y le hemos encerrado ¿Al qué dice ¡Bro, qué tal! <risa> Te lo he hecho, tío Ahora y cierra, abre y cierra oh, bueno, Está muy cerca salida, eco. Está loco, es <risa> que... <risa> Bueno, tío, ¿todo bien por ahí? Sí, vale, venga Entra por el garaje, bro Soy bobos o qué? ¡Dios! ¡Dios! Y ¡Qué tocho, bro! Qué, tocho. <risa> ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y no me voy a quitar mucho porque hoy tengo Una cosa pensada que vais a filmar. En el vídeo de hoy voy a hacerle una broma A Plex, haciéndole creer que me voy del Team G, o sea, de la casa No sé cómo va a salir, pero... Pff, no sé Espero que salga bien porque se le puede ir mucho a la olla Y no sé No sé cómo va a reaccionar, pero bueno Vamos a llamar a Ruby y le voy a comentar a ver qué le parece Y si me puede ayudar un poco Vale, cerramos por aquí Y voy a ver dónde está Ruby para, para ver si me ayuda A ver, aquí está su puerta Tocamos Ruby. ¿Bro? bien. Yeah. Tengo algo pensado ¿Por qué me estás grabando? Bro Dime Espera, espera, espera un momento Que es importante Le quiero hacer una broma Plex ¿Broma Plex? Vale, y por eso estás grabando sí. Vale, es que me he rayado, digo, lo mismo ahora, me tiran mil petardos o algo <risa> Vale, no, bro. ¿qué tipo de broma? Le voy a hacer creer que me voy de la casa tía Vale, esto Pero, ¿cómo lo hacemos? para ¿quieres que te ayude o Sí, Si, en plan, quiero que tú cojas ¿Sí? Y en plan, te vengas conmigo, tal Voy a llamaros a los dos para que vengáis al salón abajo ¿Vale? y le vamos a intentar, yo que se, que se pique a full y que crean realmente que me voy vale, en plan rayarle a intenta montaña. meter mierda a full, en plan de... ¿de ti? sí sí sí en plan vale. de decir como tío, pues que madre mía, o sea, que es que no te bien. vale, vale, cosas de estas que... Sí. que o sea, se raya full vale, pues vamos para... Pa allí Sí. ponemos la cámara oculta o algo así let's go voy a ponerla por aquí en que se vea mucho aquí, así a ver vale, si sí no se ve mucho vale, déjala así, déjala así yo Jaime lo caría ahora... ¿vale? ¿tienes tu móvil la mano? sí Vale, pues llámale por teléfono y dile que vale que es importante, no sé qué <risa> La que liada <risa> Es que si veis, si, si vierais, cómo está puesta la cámara Dime Pero Dime ¿Puedes bajar un momento que te voy a contar una cosa? No, es importante que bajes, 100%. ¿Por? Que tengo que hablar con Ruby contigo. ¿De qué? De un... De un asuntillo. Pero... Joder. Dale, bajo, venga. Venga. Chavales, chavales, que, va, que va. Me siento no en un muñeco. ¿Me estáis rayando? No sé, si yo tampoco sé qué quiero. A ver, yo os pues quería contar unas cosas que me han pasado y quería hablarlo con vosotros para saber qué opináis. Y nada, pues lo que quería contar más o menos es que no estoy cómodo aquí, llevo unos días que no, no sé qué hago, y en plan no es por vuestra culpa, sabes, que no rayéis, pero no sé, como que no me encuentro a gusto, no veo que esto, no sé, vaya para, para adelante y la que no es por vuestra culpa, ¿sabes? Pero veo que no sé. Yo no sé qué decir en plan. ¿Pero Me te quiero... quieres ir? Se puede decir que sí, no sé. Llevo unos días pensando y, y yo creo que te lo mejor para ahí. Pero en plan, ¿por algo en específico o por qué? No, simplemente que veo que no es mi sitio, no sé. Como que no. No pensaba que ibas a ser. No sé. Yo pensé que eran mis amigos de verdad y tal, pero es que... No sé cómo... Si ah, te vas, vas, vas, vas a poner así, vete. Y en plan, tampoco te vas así, ¿sabes? Pero es que es lo que pienso, no, no voy a mentiros, ¿sabes? Yo creo En plan, no sé qué vienes ahora. Pues que no sé, cómo que no, no me siento a gusto. Ya está. En plan... Prefiero deciroslo así directamente que irme... Irme yo irme sin avisar o algo así, ¿sabes? O sea, no sé. ¿No? ¿Pues coges tus cosas y vas. Bro, pues yo no sé qué decirte, tío. No, si no está a gusto aquí, porque se vaya, vaya. a vallar tampoco es así, cabrón. No, es que ahora que hemos presentado la casa en YouTube. Yo estoy muy a gusto con todos, tío, yo qué sé. No, yo también, pero si ya la dice, no sé qué el amigo. Que se vaya. ¿Pero y dónde irás? Pues no lo no sé, la verdad, pero. Y no sé, no voy a estar en un sitio en el que no me siento a gusto, en plan. Es lo primero, ¿sabes? En plan, es un sitio en el que no. No lo tengo como Y no sé, como que ya no, ya no soy lo mismo para mí. Ya no soy lo mismo. No sé, yo ya digo, mañana cojo las cosas y me pido ¿Mañana? Sí. ¿Y por qué no lo has avisado antes? Porque no quería decirlo así... No sé, no quería estar una semana en el rollo, ¿sabes? Pues no sé, para avisar un día antes te en el enamorado. Tampoco quería hacer eso, ¿sabes? En plan... A ver, es que no sé, tío, es que... Si no te sientes a gusto... Que no sé qué decirte, ¿sabes? Y por qué no pruebas, yo qué sé, a intentar una semana más, tal, la cuesta que vamos si volver a ver si no quieren, y eso sabes, en plan que que no quiero y punto, en plan, no es que lo intente y no me vaya a quedar, sabes que no quiero y ya está pero no estás a gusto en nada aquí, cero os no, pues, pues, lo estoy diciendo, que no soy lo que yo pensaba que ibas a ser en plan, cuando estamos en la EPI no es lo mismo pero y cómo que vamos a ser no sé, eso. o habéis cambiado o me he dado cuenta de cómo sois en verdad no sé, como que no sois mis amigos no sé, que no somos ah, tus amigos, o sea, de repente por la cara de un día a otro no déjale a mí me estoy rayando la cabeza ahora con un que me está rayando por la cara bro no, tú no, tú no. tú no. black black pero qué broma, bro. Que es broma, bro. Que es broma, tío. ¿no te has dado cuenta como que yo no, la volvaba a superar en el shumla? No, pues, Eso vete. Porque... Claro, tío, yo digo. No te quedes otra. Yo estaba confinchado con él. Entonces, ¿qué le voy a decir? Pues vete. <risa> tío. Pero había un momento que casi me he empezado a reír, lo creo que me ha aguantado como un dios. A ver, yo. Es que había algo que me decía que algo no me cuadraba, pero es que yo que sé, te he visto tan serio y he dicho Pero antes la vez que digas, pues vete si esto no me te va. La Por la cara empieza a decir, pues si no somos tus amigos, vete <risa> Pero vos pues, intentan arreglarlo y uno, de, eran los dos extremos, tú te querías ir cien por cien Y el que se fue es 100 y yo estaba en el medio, me estaba irrayando los dos a muerte Y digo, pues me voy La vale, vida ¿Y las, para qué ganas esto? ya a un el ¿Sí? ¡Claro, cabrón! ¿Segundo vídeo ya? Sí, cabrón. Chavales, darle a like si queréis venganza. ¿500 likes? ¿Está bien? Renta. 500 likes y me vengo de este cabrón. Uh. Me estaba quemando a full, está diciendo no son mis amigos, no sé qué. Uh. Pero bueno, hasta bien la broma, Ruby. Hasta muy bien. Así que nada. No. Hemos cumplido, así que espero que os haya encantado el vídeo. Como ha dicho mi pana, 500 likes. Y nada, darle a apoyar al canal. Ya sé que hago diario en Twitch, así que nos vemos en el siguiente. Adiós.